Estamos celebrando la vaquilla, que es un rito pagano, que estamos celebrando desde hace bastante tiempo... ...y que se suele realizar con los actos que se organizan con motivo de los carnavales todos los años. Bien, la, la vaquilla se organiza por parte de las quintas, es decir, van primero van los mayores... ...y así, de forma de jornada, pues se termina con los más pequeños de la población. En definitiva, la composición de la vaquilla es un vaquero que va, va el primero, ¿no? van luego las, lo que son las vaquillas, que son atuendos que llevan las personas con una serie de cencerros y, y unos eh, pañuelos puestos en la, en la cintura y, y en el hombro. Y después se desarrolla durante tres o cuatro vueltas que se da al pueblo. <risa> está compuesto también por uh, unos gitanos que intentan pues quitar ¿no? a, a, a, al vaquero las, las vaquillas ...y al final se traduce con la, con la comida de un, de un gazpacho popular... ...por parte de todos los componentes de que han participado ese año. Y a la vaquilla se celebra desde tiempos inmemoriales... ...es decir, todos nuestros antepasados... Eh, ...poquito a poco, como una tradición popular... pues ha ido eh, manteniendo.